En ti, que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Y aunque no crea él no me falla, Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido que el mañana no es mío, solo contigo. Me tomé Él siempre reina, él siempre reina, él siempre gana, él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, y aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla. Suscríbete a nuestro canal Dale like y deja tu comentario